Me voy al Padre y lo que le pidáis en mi nombre lo haré. De ahí viene el motivo de por qué las oraciones en la misa las terminamos diciendo por nuestro Señor Jesucristo. Le estamos pidiendo en la liturgia al Padre que nos conceda las gracias a través de Jesús. Haz tu oración a Jesús para que Él la eleve al Padre. Ese Jesús que es el puente, el pontífice entre Dios y los hombres. ¡Wow! ¡Qué regalo nos dio Dios a través de su Hijo! Soy el padre Adolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. ¡Bendiciones!